Tengo nervios de hacer esto. ¿Será que sí? Obvio sí. ¿Será que sí? Tu mamá me va a matar por decirte que sí, pero dale, de una. Bueno. Mis bellezas tropicales, yo soy Laura Tobón. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Eh, estoy muy bien acompañada de una hermosa amiga. Saca la mano. Pero es tan tímida que no quiere salir. O sea, ¿te puedo matar? Ay, bueno, otra te amo, tímida. Pero no. Estoy acá con Steffi y vamos a hacerle una broma a mi mamá y a mi hermana. La que conteste. Vamos a ver quién conteste. Vamos a hacer una pequeña broma porque hace rato queríamos. Eh, Hoy me he portado un poco regular con mi hermana y con mi mamá He sido un poco gruñona, he sido medio molestona, chinche Y todo ha sido porque les voy a decir que supuestamente estoy embarazada Todo esto es culpa de este, es fue culpa esto es idea tuya Bueno, entonces vamos a llamar a mi mamá a contarle la noticia Yo creo que se va a poner feliz Y vamos a llamar también a mi hermana a ver, ¿qué dice? Bueno, aquí voy Creo que soy muy mala actriz. Igual el corazón a mí. Como si estuviera haciendo algo muy malo. Ay, mi mamá no contesta. Bueno, tocó llamar a mis hermanas. Vamos a llamar primero a Cami. Está buscando en Instagram, que bueno. Que bueno. Que <laughs> Eh, reacciona. Mírala. Y es Kami. Kami. What up, what up, what up. What up, what up. Kanda. Hola, Kami, ¿cómo estás? Bien. ¿Te andas? No nah, marica. A mí, lo que pasa es que. ¡Qué embarazo! Ay, Lola. ¿Estás bien? Tenía que pasar ahorita, Lola. Sí, ¿Tú sabes que nadie, que los bebés vienen al mundo en el momento que tienen que venir, no importa cuánto, no importa cuánto te debes, te, te Protegiendo, no importa cuánto, no lo quieras. ¿Qué pasa, Lala, no. Lala, no, es algo hermoso. Finalmente tienes un esposo que te ama y que quiere esto. Y tu carrera está thriving, tranquila, porque esto también trae cosas muy lindas. Y no, acá, yo no estoy nada. preparada. Yo todavía no me siento preparada. Y no, Lala, los bebés vienen en los momentos más inesperados. Pero miren, cuando la vida te... Mira, es como... Es esto. Dios, no te va a poner algo que no puedas... Que no puedas superar. me vas a hacer, tía! Oh, Dios. Marica te amo tanto Te, Ay, amo, te amo, te amo tanto, tanto. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz. A mí, eh, era molestante No, maldita oh. p... no. Ay, no. Ay no Ay perdón bueno, ¿sí Ay, Ay no. perdóname Perdón por jugar con tus sentimientos Todo esto es culpa de Steffi que me hizo hacerlo Ay, perdón. Ay, ¿me perdonas? Y ahí va la llamada. Ay, qué pecado. Hola, hermanita. Hermana. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Hermana, tengo que contarte algo. ¿Qué ¿Qué pasó? Hermanita, estoy embarazada. ¿En serio? Sí. ¿Cómo estás? Estoy en shock. Yo no estoy ¿Tío? lista todavía para ser mami. Pero es que uno nunca está listo. Quienes han tenido hijos dicen que uno nunca está listo. Así es que es normal que te sientes así. Hermana te amo mucho. Yo mi vida. Hermana es molestante. <risa> <Estúpida>. <risa> el día de los Te amo. Estoy haciendo un video para mi canal de YouTube. Estaba haciéndote solo una broma. Le dice el, el mismo chiste a Cami y se puso muy brava. Pero así histérica. Dice, no, este se puso muy brava. No, no voy, <risa> o sea, está muy brava. Tengo miedo. Voy a ver cómo me reivindico con ella. Ay, eres una estúpida. No puedes jugar con la gente, Muri. ¿Viste? Es que es todo culpa de Steffi. Sí, todo, todo, es es culpa, culpa tuya. todo es mi culpa. Todo. Pero estoy feliz de que todos me apoyen Ya estoy lista Creo que ahorita voy a ir a ser lista? baby bueno, go and go your husband. Mi amor, yo creo que tienes mucho apoyo Y que si tú quedas embarazada mañana Todos martiraríamos a ese niñito Buenas Ay, niñito. te amo, hermanita Te amo Ya me siento mal No quiero seguir haciendo esto Pero bueno, me siento feliz porque De verdad siento que... Las mujeres de mi vida me van a apoyar hasta el fin del mundo. Si sí, llego a quedar en embarazo ahorita, no es mi plan. Voy a llamar a Nati Cadena. Fendi, mi mejor amiga del mundo mundial. Pero hola, o sea... Hola, Fendi. ¿Qué pasó, estoy muy triste. ¿Qué Fendi, es que se me vino antes de tiempo. ¿Cómo sabes? Sí No, pues te estoy preguntando ¿no? Fendi que embarazada Soy como así Ay, Yo todavía no, no, no estoy es lista ¿Por qué, que, ¿sí, Fendi? Que yo todavía no me siento lista ¿Pero ¿Por qué no te cuidaste o qué? No, obviamente en Brasil no me cuidé nada ¿Pero por qué no te cuidaste más? O sea, yo me cuido, pero no sé qué habrá pasado. Mi Fendi, no pasa nada, Fendi. Es una alegría de Dios que estés embarazada. Tranquila, no te puedes afanar ahorita y no puedes lamentarte por lo que está pasando. ¿Qué sientes? ¿No te sientes preparado? ¿Estás asustado? Tengo estás mucho miedo, Fendi. Tengo mucho miedo. ¿Qué? Porque tengo mucho miedo. Mi Fendi, no tengas miedo. ¿Tienes miedo de tener un hijo? Sí. No me siento lista todavía. ¿Pero no te sientes lista de qué? ¿Por qué no, o sea, ¿Porque no es el momento? ¿Es la plata? ¿O porque sientes que te, te va a obstruir en tu carrera? ¿O qué? No sé, como que el, el, ese sentimiento maternal que tienen las mujeres, como que todavía no, no, no, se, me ha, no se me ha despertado. ¿Pero, pero no está despertado? que ahora tiene la noticia y pues porque precisamente cuando no lo está buscando pues el sentido más ternero personal obviamente no está activo ay mi Fanny, ¿dónde estás? yo vi de él. no llores mis pendientes ¿dónde estás en este momento? Fanny <risa> jodiendo <ríe> friendly, perdón. perdóname. estás moviendo en serio? En serio, estoy molestando, estoy serio? muy molestando. ¿Qué te pasa, idiota? Y yo soy una puta. Estás en medio ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> de no, acuérdate que tú y yo tenemos un pacto, Fendi. O sea, ibas a ser tía por un minuto y por un una imbécil no te consigo <risa> bendito amo me perdonas me siento mal por haber hecho esta broma mire lo que me acaba de mandar mi hermana eres una tetri <risa> <risa> <risa> como me haces eso ahora estoy triste no, mí, me siento mal yo también me gané un puteón de tu hermana Lalo Qué pena la grosería de mi hermana, pero es que le afectó un poco la noticia. Me <risa> un Es culpa tuya todo. Sí. Hermanas, Findy, Nati, las amo con todo mi corazón. Me siento feliz de sentir tanto apoyo por parte de ustedes. Si hubiera sentido una reacción totalmente diferente, creo que ahí sí me pongo a llorar yo. Pero por todo lo contrario, qué belleza. Todo lo que me dijeron ahora me siento mal y quiero llorar yo. Fake. <risa> no, mentira. Ay, no, cuando Álvaro vea este, este video también me va a regañar. Que porque juego con los sentimientos de la gente. Pero bueno, era una pequeñita broma que a veces la gente hace. Pequeñitas bromas. Sí, sino que odio cuando me freno en seco porque estoy todavía Esta cinta tuya está regia. Y no venía nada de esto. No. ¿No? un día crazy. Bueno mamá, bienvenida nuevamente a un, nuevamente, un video en mi canal de YouTube. Hoy estamos haciendo el tag de la mamá. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Amo tu buen genio, amo tu alegría. ¿Qué sueño tenías cuando eras joven antes de tener mi amor? Yo quería ser cantante y actriz de la televisión. Ese era mi sueño que tú has cumplido, querida. ¿Qué sentirías si en este momento te digo que estoy embarazada? Bueno, pues estoy preparada para ser abuela, o sea que sería la más feliz del mundo. Feliz, feliz abuela. Mentira, mentirosa, eres una hoja! ¡Qué chiste tan bobo! Esto era todo por esto, o sea, esto es una atrapada. Me ¿No estás haciendo una. No, en... Es en serio. Nah, no te creo. Te lo juro, no te creo. Feliz. Mentiras, en serio. ¿Es it true? ¿Mamá, es en serio? ¿Eh? ¿Es en serio? Loca, me estás mamando, <risa> ¿Me estás mamando? Te lo juro. Mentira. Te estoy cruzando las piernas. Ah. <risa> ¡Eres una perrisa? ¿Cómo me haces eso? ¡Dios mío! Es que el día que estaba llamando, todo el mundo no me contestaba más que le voy a hacértelo por teléfono. Yo no creo que sea un lindo chiste decir esto. Pero, Pero bueno, estoy preparada. Estoy preparada. el día que ya, ya decía, yo está, estás preparada. Estoy preparada. ¿sí? Y quisiera preguntarte algo. ¿Qué esperarías tú de mí como abuela? No, pues tu... mejor dicho. ¿Qué Nana, babysitter ah, todas okay. las noches con la abuela. Pero ya sé que las mujeres de mi vida están preparadas para que yo sea mamá, así que espérenlo muy pronto. No, No, Creo en verdad, no están mis sus... planes. Cuando, cuando Dios quiera que, que pase. Okay. Bueno, gracias por ser parte de esta pequeña bromita. Los quiero muchísimo. Suscríbanse ya mismo a mi canal de YouTube. Chao. Chao. Oye, tú cómo me haces esto? Es una loca. ¿Cómo me asustas de esta manera?